El deporte es algo fundamental en la vida de todos que quieren tener buena salud Y es aquí cuando Freeletics entra en juego He hecho muchos videos hablando de ellos Pero el de hoy es especial Porque les voy a contar qué es lo que Freeletics tiene planeado para su cumpleaños número uno. Pero antes de continuar, quiero recordarles darle clic en el botón de suscribir Y activar la campana de notificaciones para que se les avise cuando suba un nuevo video Ahora, continuando, Freeletics Aplicación alemana de la cual he hablado bastante. Cumple años esta semana que comienza, lunes 24 de mayo. Y ese mismo día va a comenzar un nuevo reto. Se llama Eight Gods Eight Day. Ocho dioses en ocho días. Pero ustedes van a decir, bueno, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? Resulta que este reto va a traer increíbles recompensas para todos, de las cuales les iré hablando conforme va avanzando el video. Pero para comenzar, ¿qué necesitamos para participar en este reto? Primero que todo toda la motivación del mundo, porque van a ser 8 días con 8 dioses que van a desafiar nuestros límites. En segundo lugar, necesitamos la última actualización de la aplicación. ¿Por qué? Porque resulta que cuando entremos a la aplicación a partir del lunes 24 de mayo y vayamos a la pestaña de Explorer en la misma, vamos a ver en donde usualmente sale el workout sugerido, va a aparecer el workout del reto del día. Y muy importante, para que se vea su participación en el reto, deben hacer el dios, por medio de esta opción, de la opción Birthday Challenge Workout of the Day. Es más, si es la primera vez que hacen este dios, una vez lo terminen, van a recibir una insignia especial. Y bien, básicamente es eso, pero no solo se queda ahí, porque debemos repetir esto día tras día por los próximos ocho días. Y lo más importante, compartan su progreso, así podremos motivar a otros atletas a unirse al reto junto a nosotros. Y aquí viene la cereza del pastel, las recompensas. ¿Qué nos va a dar Freeletics por esto? Además, obviamente, una gran satisfacción personal, porque hemos cumplido un reto que no creímos posible. Bien, vamos a tener primer lugar, insignias edición limitada, solo por el red, además de descuentos para la tienda de Essentials de Freeletics. Para poder acceder a estos descuentos, se debe estar viviendo en países de la Unión Europea, Reino Unido, Suiza, Noruega, Canadá o Estados Unidos. A otros países, lamentablemente, aún no aplica. Por otro lado, está Instagram. Se van a entregar premios diarios por la página de Instagram. La forma de participar es muy sencilla. Deben subir un video o una foto o incluso... Su feedback del día mostrando el entrenamiento que hicieron y su participación en el reto, poniendo hashtag 8gots8days y etiquetando arroba freeletics. Que va a resultar que para poder participar en esta premiación diaria de freeletics por Instagram hay que tener nuestras cuentas de Instagram públicas para que freeletics pueda ver nuestros posts. Ahora, las cosas más importantes: primero, si queremos nuestras insignias de edición limitada debemos cumplir con los dioses en el orden establecido en el día adecuado. Por ejemplo, si el primer día es Perséfone, ese primer día sí o sí debemos realizar este dios por medio de la pestaña que les mencioné al inicio del video. Segundo punto, los vouchers de descuentos de la tienda Essentials, como ya lo dije, no están disponibles para todos los países, solamente Unión Europea, Suiza, Noruega, Canadá, Estados Unidos y Reino Unido. Y finalmente hay que tener nuestras cuentas de Freeletics públicas, para que se pueda acceder y ver el progreso que hemos tenido durante estos ocho días que van a venir. Incluso algo bastante interesante de este reto es la inclusión que Freeletics va a hacer. Muchos de los Workouts que van a proponer durante esta semana puede que no estén disponibles en la versión gratis. Y entonces ustedes dirán, vale, pero yo no quiero pagar por el coach aún, ¿no puedo participar? No, claro que puedes, porque Freeletics va a habilitar estos dioses exclusivamente el día del reto para todo el mundo, para cada persona que tenga la aplicación descargada esté paga o no esté paga, sea la versión gratis o la versión con coach. Y también van a regalarnos descuentos para el coach. ¿Cómo va a funcionar esto? Al finalizar el periodo del, del, del reto, de los 8 días, se van a enviar vouchers de descuentos a las personas que completen. Dos dioses recibirán 25% de descuento. Las personas que completen hasta cuatro dioses recibirán 35% de descuento. Y las personas que logren completar el reto completo recibirán un voucher de 50% de descuento para que accedan a su compra del coach. Como ven, es muy fácil, es un gran regalo que Freeletics nos da y que nosotros podemos dar a ellos, participar en un reto, 8 dioses en 8 días. Recuerden etiquetar a Freeletics en cada publicación que hagan respecto al reto y utilizar el hashtag 8 Gods 8 days Espero que les haya gustado, hasta aquí va el video de hoy. Ya saben, suscríbanse, comenten, den like y compartan con sus amigos. Nos vemos en una próxima ocasión.